Soledad Fandiño y Nacho Leco Una confirmaron su romance. La modelo y el productor intercambiaron dulces mensajes en las redes sociales, en los que dieron a entender que hay más que una amistad entre ellos. Los detalles en la nota. Los rumores de romance entre Soledad Fandiño y Nacho Leco una no cesan. Los vieron juntos de la mano en una obra de teatro y ambos fueron a una chacra el fin de semana. Pero ellos no dijeron nada con respecto a su relación, hasta ahora. En Instagram, la rubia compartió una foto con un curioso pie de foto, lo vi sin der, escribió.